Bodas sencillas y económicas consejos eficaces para que tu boda vaya sobre ruedas es hora de hacer planes para tu boda es el día que siempre has soñado y naturalmente quieres que todo sea perfecto puede que sea fácil encontrar la perfección pero puede que no sea posible permitírtela pero cómo planificar la boda perfecta con un presupuesto ajustado este video contiene algunos consejos sobre cómo ahorrar dinero y tener una boda exitosa. Comprar tu vestido de novia por internet puede ahorrarte una pequeña fortuna. Sin embargo, asegúrate de encargarlo con bastante antelación al gran día para que haya tiempo de hacer cualquier modificación si es necesario. En realidad, me gasté 300 dólares en total, 100 en el propio vestido y solo 200 en el sastre. No olvides añadir este coste adicional a tu presupuesto. Personaliza tu boda incluyendo toques únicos que expresen la esencia y los intereses de ti y de tu nuevo novio. Elige un tema de boda que cuente la historia de tu relación. Es importante conseguir fotos de boda de alta calidad para poder conservarlas durante el resto de la vida y transmitirlas a tus descendientes. Puede costar un poco más, pero contrata a un fotógrafo profesional para que en tu gran día consigas las fotos de calidad que quieres para tu gran momento. Celebra la boda en un lugar que sea propiedad de amigos o familiares. Utilizar la propiedad de otra persona puede ahorrarte un gran gasto y permitirte destinar fondos a otros fines. Tendrás que contratar a alguien para el montaje y la limpieza, pero este coste también será mínimo. Aunque esto pueda parecer obvio, recuerda que la persona con la que planeas casarte debe ser la consideración más importante de todas. No tomes esta decisión de forma precipitada. Ten en cuenta las características de la persona, tanto lo que te gusta de ella como lo que pueda ser problemático. Cuando elijas a una maquilladora, pídele que te muestre una muestra del maquillaje que ha realizado. ¿El estilo es de tu agrado? Deberían ser capaces de crear el tipo exacto de aspecto que tú desees. No querrás encontrarte una hora antes de tu boda con un maquillista que te maquille de una forma que no te guste. En lugar de pagar un pastel de boda caro, opta por mini tartas o cupcakes. Estos arreglos son populares por su asequibilidad, versatilidad y comodidad. Los invitados pueden recoger sus cupcakes a la salida. El mediodía es la mejor hora para una recepción. Verás que la gente no está tan dispuesta a beber en exceso durante el día, lo que reducirá el coste de una barra libre. Las recepciones después de la comida también suelen ser más baratas. El dinero que se ahorra aquí se puede utilizar en otros lugares. A la hora de planificar la distribución de los asientos, intenta dividir a tus invitados de forma que haya el mismo número de personas en cada mesa. Las mesas también deben agruparse según la edad. Esto aumentará las posibilidades de que los invitados hablen y charlen juntos. Asegúrate de enviar a tus invitados un itinerario online con los eventos para que sepan cómo planificar su día y a qué parte quieren asistir. Comunica también a tus invitados los eventos en los que deben estar, para que sepan dónde y cuándo tienen que estar. Cuando planifiques una comida de varios platos para tus invitados, ofrece algún tipo de aperitivo en las mesas para mantener a la gente ocupada mientras cambian de plato. Considera las rosas de azúcar para resaltar los colores de tu boda. Las bodas en destino pueden ser muy divertidas, pero intenta tener en cuenta a tus invitados. Es posible que algunos de tus invitados tengan que planificar sus vacaciones en torno a ese día y necesitarán mucho tiempo para prepararse. El envío de tarjetas para reservar la fecha con al menos 8 meses de antelación permitirá a los invitados hacer todos los preparativos necesarios. Asegúrate de que el tema de tu boda se adapte a toda la decoración. Los temas retro son muy populares y pueden crear un aspecto muy divertido para el espacio de la celebración. Prueba las peonías rosas para animar su boda. Antes de bailar en tu boda con tu futuro marido, asegúrate de que ambos han practicado antes el uso de un vestido o una falda larga. Si estás acostumbrada a caminar o bailar con un vestido, tu futuro marido no lo estará. Esto puede ayudarle a que se familiarice en la sensibilidad de que llevas un vestido largo y abombado. Planificar una boda que esté a la altura de las expectativas de la novia es la mejor manera de asegurarse de que esté encantada el día de su boda. Puede causarle mucho estrés si se encarga de toda la planificación o si hay sorpresas que puedan decepcionarla. Asegúrate de permitir que la novia tome todas las decisiones importantes para evitar un desastre. Siempre es agradable poder escribir tus propios votos matrimoniales. Aunque los votos tradicionales son perfectamente aceptables, escribir tus propios votos revela las cualidades especiales que tú y tu futuro cónyuge se gustan y se aman el uno al otro. Crear tus propios votos les da más significado. Inspírate mirando las fuentes, pero pon las cosas en tus propias palabras y habla desde tu corazón. Habla con los proveedores para que te recomienden qué servicios adicionales serán necesarios. Por ejemplo, si te impresiona mucho el fotógrafo, pregúntale si conoce algún buen grupo musical. Del mismo modo, los miembros de la banda pueden conocer otros recursos para bodas que te ayudarán. También puedes obtener los mejores precios contratando a alguien a través de uno de sus otros proveedores de bodas, ya que es probable que hayan trabajado juntos antes. Ahora tienes que saber cómo organizar una boda con un determinado presupuesto. Sueñas con el día perfecto, pero no quieres arruinarte. Este video está diseñado para ayudarte a aprender cómo hacerlo. Aplica lo que has aprendido a ese futuro gran día.